En 40 años, el Estado ha transferido cuantiosos recursos a las grandes empresas forestales a través del Decreto Ley 701. Hoy, el gobierno pretende extenderlo a través de un proyecto de ley por 20 años más. El 701 ha consolidado una industria con grandes utilidades, pero con graves impactos ambientales y sociales. Alta concentración de la propiedad e industria, eliminación de pequeñas y medianas empresas, impacto en comunidades rurales, degradación y pérdida de biodiversidad. Estos subsidios beneficiaron directamente a empresas como Arauco, CMPC y Maciza que cuentan con grandes utilidades, pero regiones como el Maule, Bio, Bio y la Araucanía que posee las superficies de pino y eucaliptus a gran escala cuentan con índices de desarrollo humano inferiores respecto de otras regiones. El gobierno hace un intenso lobby para extender con escasas modificaciones su proyecto de fomento forestal y a pesar de observaciones, cuestionamientos y propuestas de la sociedad civil, la Cámara de Diputados es presionada para discutir un proyecto para 20 años más en tan solo un mes. Llamamos a los parlamentarios a rechazar este proyecto. Chile necesita una nueva ley que garantice que los miles de pequeños y medianos propietarios sean beneficiarios directos del fomento forestal y que sea un aporte a la conservación y la recuperación de los procesos ecosistémicos y las fuentes de agua. El eje del proyecto de fomento debe ser regular e incentivar el establecimiento, manejo y protección de plantaciones forestales con un enfoque sustentable y que aporte a la superación de la pobreza.